Hola, hortera. En este vídeo vamos a hablar de eh, acochado y vamos a hablar de cómo acochar con compost. Y todo esto a raíz de una pregunta en el último vídeo, en el cual hablábamos de la cantidad de compost que es necesaria añadir en el, en, el, en el suelo para cultivos exigentes o medianamente exigentes, que formula Gorka, y que es muy interesante porque dice, vale, eh, has hablado de 6 kilos para cultivos muy exigentes como mucho 6 kilos por metro cuadrado. ¿Qué pasa cuando acocho con compost? Vamos a verlo. Para empezar, tenemos que ver para qué sirve el acolchado, qué funciones cumple en el sistema. Esta es una forma de, verla, de verlo desde la permacultura. Y en muchos sitios te vas a encontrar que te dicen que el acolchado es para luchar contra las malas hierbas. Esto es relativo y, y es discutible. Por ejemplo aquí, si, si apartamos un poco el acolchado que hace meses que hice, este acolchado tiene, lleva seis meses y vamos a ver si esto se puede apreciar bien. Lleva seis meses y, y lo puse cuando me lesioné el, el, el dedo por segunda vez, si sigues el canal desde hace tiempo sabes de qué te estoy hablando y ves que en este acolchado está apareciendo ya potentía reptant, está empezando a aparecer. Entonces esto ya responde la pregunta, ¿el acolchado sirve para luchar contra malas hierbas? Pues a veces sí, pero a veces no. Si acolchas directamente sobre, el, sobre grama, cinodón dactilón, te vas a encontrar en que la potencias los primeros tiempos, de hecho donde vamos a seguir el vídeo, lo a continuación, es un bancal que estaba lleno de grama el año pasado, he retirado muchas, para preparar el vídeo, he retirado muchas um... ...raíz de grama y probablemente con el acolchado en compost... ...que vamos a hacer allí, pues va a aparecer mucha más... ...otra planta que te aparecerá mucho con el acolchado de paja... ...es la correhuela con bulbulus arbencis... ...y tiene relación con, con el hecho de que hay más contenido de carbono... Uh, ...que lo aporta la paja en el suelo... ...después de esta respuesta, uh, ya sabemos que no, no, no sirve especialmente... Para, ...para luchar contra las malas hierbas... ...vamos a explicar las tres funciones para las cuales sirve el acolchado... La primera es retener el contraste, es atenuar el contraste térmico que hay, sobre todo en esta época del año, cuando hago el vídeo en febrero, que hay entre el mediodía y la madrugada. Nos hemos encontrado estos últimos días aquí, que por la madrugada estamos a menos cuatro grados, a menos dos grados algunos días, y en cambio, uh, a mediodía estamos a 18, 16, algún día hemos llegado a 20 y empieza a notar calor. Entonces, este contraste térmico no es bueno ni para, para algunas plantas. Por ejemplo, la gente que planta tomates en marzo y los tiene enfermos desde el principio. La razón es esta, es este contraste térmico que se puede producir si es un año frío. Y, y no, es malo, no es bueno para los microorganismos que están en, el, en, en la primera capa del suelo. ...que estará en contacto con el acolchado... ...y esta es la segunda función... ...la primera es atenuar este contraste térmico... ...la segunda función... ...es... Uh, ...suavizar este contraste térmico... ...y la segunda función... ...es favorecer la actividad de los microorganismos... ...cuanto más constante es esta temperatura... ...mejor... ...y la tercera función es... A retener la humedad. Y es que hace meses, es la primera vez en décadas, aquí donde vivo, que hay peligro de incendio en el mes de febrero, en pleno invierno, y si miras el bancal que, que verás a continuación, que he preparado, y este, la tierra es mucho más oscura porque tiene, eh, está reteniendo humedad. Y esta es la tercera función. Y explico las funciones del acolchado al principio, porque es importante eh, entender esto para entender que el acolchado no, no es la paja y no es el compost, muchos materiales pueden ser acolchados. No voy a entrar en este tema en este vídeo, pero para que te hagas una idea, en este otro vídeo, el de blanquear puerros, estoy retirando un acolchado de piedras todo el rato. ¿Y, ¿Y se puede acolchar con piedras? Sí, se puede acolchar con piedras y con otros materiales. La función siempre que cumplan estas tres funciones que hemos, que hemos visto. Para ver el, el vídeo, lo que he preparado es este bancal. Uh, voy a acolchar solo una parte solo un tercio, es como tengo partidos los bancales y si es cómo hago la rotación, esto lo explico en otros vídeos en el canal, y porque aquí voy a poner guisantes, y los guisantes requieren dos condiciones para el bien, que haya una humedad más o menos homogénea y constante en el, en el suelo, y que haya materia orgánica abundante. Eh, esto es contraproducente si hay compost fresco, pero no vamos a entrar ahora en el cultivo del guisante, en la web sí que puedes encontrarlo, eh, es bastante completo el artículo que hay. Entonces lo que hemos hecho es igual que en el otro vídeo, no voy a repetirlo todo, un metro cuadrado, vamos a poner aquí de momento los 6 kilos por metro cuadrado y a ver, qué, a ver qué grueso nos da, si es un acolchado o no es un acolchado. Realmente no lo he probado antes y lo voy a descubrir sobre la marcha igual que, igual que tú. Entonces lo que sé es que, ya lo he medido antes, es que cada cubo son 2 kilos de compost, y bueno, pues vamos a poner estos 6 kilos, vale, aquí tenemos 4 kilos ya, vale, ya tengo aquí el compost, que así a ojo de buen cubero pienso que es suficiente para hacer un acolchado, comentar que muy mal bellota, bellota, bellota, bellota, porque ya cuando compré la pala tenía un pasador aquí que empezaba a ir flojo, pero es que ahora trabajando ha, ha caído. Ya lo arreglaré, pero muy mal Bellota, arreglar esto. No son herramientas baratas, hombre, que estén a la altura de lo que pagamos. Estas cosas me irritan. En cambio esto no es por hacer publicidad porque nadie patrocina al canal, pero esto tiene los dos complementos, tienen 20 años, esto lo compré en el 2000, 2022 cuando hago este vídeo, en fin, va, entonces eh, mientras esparzo esto te voy a explicar, fíjate que aquí a la derecha, aquí lo que tenemos es eh, los 6 kilos por metro cuadrado, vale, esto es lo que, eh, más que es, los, es suficiente para cultivos eh, que sean muy exigentes, poner más no hará que crezcan más. O sea, aquí tienen todo lo que necesitan y esto sí, esto sí es un acolchado y fíjate en la diferencia que aquí estas tres funciones sí que se cumplen, porque la primera función, uh, mira, lombrices, qué bien. Muy buena señal esto. Las introduje en el montón de compostaje y estarán, estarán más abajo. Aquí se cumplen las tres funciones que hemos explicado antes. En primer lugar, esto va a, hacer de, eh, va a atenuar los contrastes térmicos. Esto es bueno para el suelo. En segundo lugar, aporta microorganismos, pero va a hacer que los que ya están en el suelo se reproduzcan en condiciones de temperatura más estable y esto es bueno porque son los que van a favorecer que los cultivos, en este caso van a ser guisantes, puedan absorber bien estos nutrientes que hay en el suelo y que necesitan. Y en tercer lugar, esto va a retener la humedad, porque la parte de arriba se va a secar, pero cuando yo baje, estos cuántos centímetros hemos puesto aquí, pues mira, hemos puesto, no lo sé, 6, 7, quizá con un acolchado yo haría más, ¿eh? pero es suficiente para el vídeo para explicar esto. Eh, se cumplen las tres condiciones, esto es un acolchado de compost. Ahora fíjate, si yo quisiera hacer todo el bancal, uh, con el compost que utilizo para acolchar aquí, puedo poner uh, el compost necesario para todo el bancal. Entonces es interesante acolchar con compost si tienes acceso a mucho compost. Porque produces mucho y el huerto es pequeño. O porque tu vecino tiene una granja de vacas y, y, y te regala el estiércol. Pero si no, esto es un mal gasto. Si tienes poco compost o tienes que comprarlo, no acolches con compost. Porque un vídeo en YouTube te digan que el mejor acolchado del mundo es el compost. Uh, siempre para acolchar utiliza lo que tengas. Y por eso yo utilizo piedras. Uh, porque aquí hay muchas. Entonces, eh, ¿qué es serrín? Es serrín. ¿Qué es eh, eh, restos de cortar el césped del vecino? Restos de cortar el césped del vecino. Que pasas la esbrozadora por los márgenes del camino yendo a tu casa? Eh, que caen hojas secas en, en otoño? Pues todo esto para casa y lo utilizas para compost. Utiliza siempre si vas a, para colchar. Si vas a colchar, utiliza siempre materiales que sean abundantes y que te sean eh, accesibles, que no te cueste tiempo ni, ni dinero importarlos al huerto y que cumplan. Estas tres funciones. Dicho esto hay que comentar un tema y que es importante y es saber el papel que cumple la materia orgánica en el suelo y es que la materia orgánica, ya lo he explicado en otros vídeos y esto es la parte más importante de este vídeo, está formada por carbono y nitrógeno ¿vale? Carbono sería todo lo que sean materiales que, el, que el, eh, tienen celulosa, que tienen estructura vegetal y el, el nitrógeno está sobre todo en las proteínas, está en las partes vivas de las plantas pero también en otros materiales, te lo explico en este vídeo. Entonces, eh, tiene que haber una proporción equilibrada de carbono y nitrógeno en el suelo. ¿Esto cómo podemos saberlo? Las plantas bioindicadoras nos lo dicen muchas veces. Aquí te sobra carbono, aquí te falta nitrógeno. Y esto si has ido viendo los, los vídeos de plantas bioindicadoras, ya lo sabes y no necesitas hacer analíticas de suelo. Pero es importante saber que el, tiene que haber una proporción de, de, entre carbono y nitrógeno, si divides la cantidad de carbono que hay en el suelo por el nitrógeno, que te dé entre 10 y 30. Si hay más de 30, que traducido quiere decir, si hay demasiado carbono, si hay demasiada paja, si hay demasiadas hojas secas, si hay demasiado compost viejo en, en el suelo, los microorganismos que lo transforman y que uh, producen el ácido húmico y que hacen que los nutrientes en el suelo, los suelos minerales sean accesibles por las plantas, van a transformar este exceso en... Uh, carbono fósil vale es lo que a, a través de, de épocas geológicas se va a transformar en carbón y el carbono fósil no hace nada en el suelo y en algunos casos es síntoma de pérdida de, de, de, de fertilidad aunque es necesario, por ejemplo, en el bosque, en el ecosistema bosque, para alcanzar, al menos en el que hay aquí, para, porque el bosque tropical es otro tema, ya lo he explicado en otros vídeos, cuando hablo de sucesión natural. Pero es necesario pues, para alcanzar eh, las condiciones propicias para que las especies Clímax creen ecosistemas estables, resilientes y que funcionen por sí solos. En resumen, que el aportar compost de más es desperdiciarlo, a no ser que tengas mucho, mucho. Te dejo aquí una serie de vídeos uh, sobre cómo hacer bien el compost para que puedas compostar carne, pescado o cualquier material que, que sea un residuo en tu casa. Uh, y te dejo otro vídeo que puede ser de tu interés. Nos vemos en el próximo vídeo.